Hey, muy buenas a todos, aquí Dominio Gamer en un nuevo gameplay de Tetaria. Y bueno amigos, continuamos con la serie de por 2 en su noveno capítulo. El cual se trata de tratar de ir a por el esqueletón. Por el simple hecho de que ya tengo un tiempo que he subido videos y he decidido ya subir subir eh, este video, el cual tiene que ver con matar el esqueletón. Bueno. <coughs> Para este video he preparado algunas cosas, eh, algunas cosas las cuales son, las cuales serán un poco secretas o no exactamente secretas, sino que se irán revelando ya luego de, de... bueno, no es luego, a lo largo de, la, de lo que es el, el video. Me he explicado bien ahí. Eh. Ok, lo que, lo, que hará, lo que sucederá en este video será ir por el esqueletro para poder asesinarlo y quedarme con toda la experiencia y con los varios de seguir ya con lo que es la serie. ¿Por qué tengo el inventario vacío? Se preguntarán algunas personas. Bueno, el inventario lo tengo vacío por el, por lo mismo que, por, lo mis, por el mismo motivo del video, ya que tengo algo preparado para para lo que es hoy. Si todo queda bien, asesinaremos al skeleton y continuaremos con la serie normalmente. Ver. Tengo por aquí el disco de luz Un arco No, si, sí, un arco Una espada, un pico un, Una lanza 52 de linternas de estas Tengo el espejo de la masa Tengo 15 de 15 de del mineral demoniado Tengo 3 de 3 de Ok, ok, es lo que me voy acordando Tengo un espejo Tengo, bueno, desde aquí no puedo ver lo que tengo de, de dinero, pero tengo mucho. Tengo mucho. <ríe> ok. A ver. Estoy buscando más dinero, el cual no tengo por aquí. Y tengo, ok. Tengo tres de. No me acuerdo. Bueno. Esos son pequeños errores que, es, que les sucede a las personas que son nuevas en YouTube. Pero bueno. A ver. ¿Por qué bajó por aquí? Si ustedes vieron el episodio anterior, lo que hice fue hacer una sala, la cual sería no para lo que está hecha esta sala en este momento, sino para otra cosa en específico. Este, eh, no sé si me he explicado bien ahí, pero yo me entiendo. Yo sé lo que me digo. Esta sala fue hecha específicamente para este cofre. ¡Ah! El cual tiene un 60 de polvo de curación. Una barrita de... No recuerdo bien, cambiar esta argolla por esta argolla, que me da bastante, me da, me aumenta lo que es la defensa. Si se fijan bien, tengo también un escudo, que este escudo también me va a venir bien, fíjense. Ahora tengo 15 de defensa. Perfecto. Un reloj. A ver, ¿a dónde, ok, aquí tengo unas botas que me permitirán ir más rápido, aunque no era eso lo que quería hacer. Dios, a ver, todo por partes. A ver, primero el ariete, creo que como que no va. No, el escudo no lo puedo dejar, así que dejaré el ariete. A ver, pongo que el escudo y me quedo con mis 15 de defensa. A ver, este casco aumenta a 6 de defensa. En cambio que okay, este casco aumenta a 3 de defensa. Por lo tanto, me quedaré con ese y me quedo con 16, 18 de, de defensa. Tengo lo que son las escamas, tengo más dinero. Tengo bastante dinero. Estas escamas me servirán para lo que es craftear algunos diferentes, eh, diferentes tipos de armas y armaduras. que espero me den? Tengo un cetro de agua que si se fijaron, no lo dije, o, o, no lo dije antes, pero si se fijaron, el otro cetro de agua me quitaba, me quitaba lo que era la defensa, pero este al contrario me lo aumenta. A ver, tengo un fusil que es bastante hábil. Tengo también lo que es... Uf, Ok, esto es un poco molesto para mí, pero como no está activado el volumen, ustedes no se han dado cuenta, pero ya verán. Tengo lo que son dos de discos de luz, tengo tres de hierro, tengo muchas flechas, tengo más poción curativa. Ok, poción curativa era eso, eso era poción curativa, tengo llaves doradas, lo, que, lo cual me servirá para lo que es ya... Cuando ya mate al esqueletón para poder entrar a la, a, la, a la dungeon Y en ese momento Utilizar las llaves para abrir cofres que están cerrados Cerrado con llave Bueno, ya teniendo todo en claro se preguntarán algunos ¿Por qué tengo todo esto? Qué extraño Porque y esto, lo que es Lo que son esas cosas que acabo de coger Y oh Fíjense, fíjense, fíjense a ver, a ver. Tengo dos de daño. Ok, ok. Uf, bueno, está bien. Me voy por aquí. Fíjense en el disco de luz. Miren. Aparecen partículas de sangre. <risa> bueno, a ver, a po todo por partes. A poner en claro por qué tenía todas esas. Todas esas cosas. Bueno, las tenía porque antes de empezar el capítulo. Eh, primero tengo que venir a, este, a donde este señor A tomar lo más importante En este capítulo Lo cual son estas ropes O sea, lo cual son estas cuerdas Las cuerdas me servirán Para poder escalar en cualquier momento En cualquier lugar, sin importar que haya eh, Algún tipo de bloque o algo Y me permite ponerlo en cualquier momento Y escalarlo Ok, creo que me expliqué bien ahí Ok a ver, a lo que estaba, ¿por qué tengo tantos materiales? Esos materiales los cogí, los tomé De lo que es, de lo que fueron El señor este El Jester De el otro personaje De otro mundo uh, Ok No sé si me expliqué ahí Pero, ok A ver, tengo que craftear primero Lo que son No tengo para armaduras Solamente tengo para un casco que ya lo tengo aquí bueno, tomemos esto A ver, dame explicarme Que siempre me confundo y siempre voy por otro lado Pero bueno tengo que, tengo que decir demasiadas cosas Ok, esto lo tomé de lo que es ya el otro personaje El que si vieron episodios anteriores Fui enseñando lo que fueron los personajes de este juego los tomé porque ya que, ya que voy a ir al esqueleto necesitaba la mayor defensa y el ataque posible Para poder matarlo y que él no me asesine a mí Ok, me, me he explicado ahí eh, Veamos si no tengo más nada que decir no, no tengo demasiado que decir Me he comprado un micrófono nuevo No sé si, si se habrán dado cuenta Comparen un, un video de, anteriores con este video y fíjense en la diferencia de audio, espero que se haya escuchado bien, porque me compré un nuevo micrófono que no tiene la marca, porque tal vez YouTube me haga un strike como me digo, no sé, tal vez sí, tal vez no, pero no me quiero arriesgar. Así que, bueno, este micrófono de hecho me costó 8 dólares y es un micrófono bastante bueno en lo que, en lo, que en lo que yo creo, a ver, esto por aquí, subo aquí, Mato esto esto debo de tener, debo de... Para poderme hacer lo que es una espada, una armadura completa de eh, mineral endemoniado. Fíjense bien, ¿para qué sirve la, la cuerda esta? A ver si me logro tomar de aquí. Ok, dándolas arriba, miren. Ahí vieron. Ok. Ok, me he comprado este, este micrófono nuevo. Porque ya sentía la necesidad de que, debe, de, de que debía de tomar otro micrófono. Porque el, otro micr el micrófono que tengo en el que te estaba usando en otros videos. Era un micrófono y un audífono de celular al mismo tiempo. Aunque sea un poco extraño de entender. Y se oía bastante bien. Pero decidí cambiarlo porque como que no era muy profesional. Pero este es un micrófono de esto de los normales. A ver. No... Ok, no se escucha, pero estaba dándole el micrófono para que se escuchara, pero bueno. A ver, este micrófono es bastante bueno en lo que me concierne porque es un micrófono que se enfoca solamente en tu voz y no en el entorno. Ahora, cosa que no sé porque no lo he probado en la, en la computadora, solamente lo he probado en radios y cosas varias. Ya, me he dicho todo lo que tenía que decir y ahora enfocarnos en el juego. A ver. No sé si mis videos últimamente estén dando mucha risa Pero es porque trato de explicar más, más De lo que está sucediendo en el juego Que haciendo chistes Pero cosa que tengo que corregir A la hora de subir los videos Digo no, a la hora de grabar los videos Pero bueno Ya eso irá añadiéndose Cuando ya se vaya Cuando el canal vaya adquiriendo lo que son Los suscriptores y lo que son Y lo que es experiencia en el mismo a ver, me he explicado bien Dios, Dios, cómo me explico Santísimo Dios A ver, tengo que llegar a lo que es el esqueletón Pero antes de llegar al esqueletón Tengo que matar Ok, ok, ok, todo por partes Tengo que matar a lo que es el El ojo marévolo este Porque quiero, ma quiero matarlo Para poder hacerme lo que es la armadura completa Claro, si me los materiales me dan Cosa que no tengo muy clara Pero... Bueno, luego de eso, lo que haremos será buscar el gusano gigante ese, si es que tengo la suerte de encontrarlo. A ver, un segundo, un pequeño segundo. A ver, a ver que revise algo. Ok. A ver, ¿en qué parte me quedé? Dios, Dios. Bueno, se me olvidan las cosas. A ver, bajemos por aquí. Uf, ¡Qué pesado! Uf. A ver... ¡Dios! Pus. A ver, tomo esto por aquí... Claro, con bastante cuidado porque no quiero caer... ¡Ay! ¡Oh, Dios! A ver, un poco más... ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! 29 de vida... Santísimo, qué bueno que llevaba la argolla esa que me, regeneraba, que me regeneraba vida A ver, sigo jugando por aquí, espero que no me maten <coughs> Estaba explicando algo, estaba explicando... Ok, este episodio, no este episodio... Bueno, básicamente este episodio se dividirá en lo que son tres Matar al ojo gigante Matar al... Al gusano ese y matar al esqueletrumpo. A ver. Si no... ¡Uff! Dios. A ver, un segundo amigos. Corto aquí y nos vemos en la próxima. Y bueno amigos, continuamos. Lo siento de verdad por ese corte, pero es que he tenido unos pequeñitos problemas. Pero ya los resolví. A ver, quitamos esto. A ver, tengo un poco de porquería y estúpido bicho. A ver, a matarlo. Se toma esto. Perfecto. A ver. Tomo la cuerda. Y hay que tener bastante cuidado porque fácilmente... ¿Qué sucede? Ok. A ver, polvo para purificar. Sí. Purificar. Purificando, purificando, Ok, un bicho estúpido, a ver muere, muere, que okay, mueras bicho, okay, a ver, mmm, tengo que tener bastante cuidado poniendo esto aquí, perfecto, Pff, más cosas de estas, a ver, tengo que disparar con las, con la cosa esta porque por el simple hecho de que si sigo disparando con el con el fusil, cuando vaya a necesitar las balas ya no tendré. Las balas las voy a utilizar, por cierto, las voy a utilizar para lo que es el esqueletrón. Porque hasta ahora me he estado fijando de que es la, el arma más poderosa que hay. Después del arco de luz, claro. A ver, subo por aquí. Subo por aquí. Subo por aquí. Dicho, ok. A ver Uf. Intercepción en el aire A ver, sigo bajando por aquí Tengo que tener bastante cuidado Esto para mí Que en esta nueva actualización Que por cierto No recuerdo si lo habré dicho Pero Estoy jugando la actualización De Terraria 1.2.0 Dios, la mejor actualización que he visto hasta ahora de Terraria, aunque creo que es la última, aunque tal vez sí, tal vez no. Tengo que tener cuidado por aquí porque fácilmente muero nuevamente. A ver. Vamos por aquí. En esta nueva actualización han puesto lo que son nuevos enemigos. Creo que ya se han dado cuenta de que los zombies están personalizados de otra manera. O sea, hay distintos, diferentes, diferentes tipos de zombies. Hay también lo que son estas cuerdas que le añadieron en, este, en esta versión Arreglaron lo que son las texturas, bastante bien, por cierto, me gustó muchísimo Añadieron lo que son los fuegos artificiales, si se fijaron también en las lápidas También añadieron lo que... ¡No! ¡No! Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Siete de vida! ¡Ay, siete de vida! ay siete de vida A ver, qué bueno que tengo esta argolla, a ver ¿Con qué bajo? Dios, no tengo nada A ver A ver En lo que estaba, si se fijan, añadieron más Más lápidas, lo que son Esa, la Headstone eh, Lo que son las lápidas Lo que son, esa cosa de Que los Bellistics Lo que son las lápidas y todas Esas cosas, la añadieron ya lo que es En esta versión A ver Pusieron más partículas si se fijan cada vez que uno pisa ve hay como un minumito lo cual está bastante chulo lo que a mí concierne oh qué qué es esto qué es un segundo un segundo déjenme primero matar a estos bichos para que me dejen qué tengo oh Lance shadow qué sé sí, yo okay. qué qué será esto de una forma extraña a ver otro más a ver a ver a ver en dónde estás Uh, te vi, te vi muerto. Perfecto. Bueno, luego averiguaré lo que es eso. Ah, oh, Dios mío, qué pesados. Uh, bueno. Mm, a ver, por cierto, también comentar que no había subido los videos por el simple hecho de que He tenido unos problemas con el Google Chrome Lo cual me ha molestado bastante Que aunque tenga el internet Entro por el iPad, entro por el iPod Entro por el iPhone, entro por el Samsung Entro por todos los dispositivos móviles Y no móviles que pueda haber en la casa Y simplemente por esos dispositivos me entra Pero cuando entro por mi computadora Por el Google Chrome que tengo en mi computadora Por la cual estoy grabando esto No me entra no O sea, me sale como que no estoy conectado. Tal vez mmm, dure bastante para poder subir lo que es el video, porque este video tal vez lo tenga de pregrabado. Quizás sí, quizás no. Que con suerte lo suba lo que es mañana sábado, 24 de noviembre. Porque hoy creo que no me da el tiempo de subirlo, porque ya está bastante tarde, son... Son casi las 10 horas, 11 de la noche Así que hoy tal vez no la suba Y lo subiré mañana, o sea Bueno, mañana no, lo subiré hoy Por lo menos para ustedes, en, en tiempo real A ver <coughs> Si están viendo ese video El... el ¿Qué día es hoy? El sábado 20.. Dios, siempre me confundo Sábado 20, 24 creo que es Siempre... Estaría, siempre estaría de bien No, no, al contrario Dios, ¿por qué me confundo tanto? Oh, de él, el martillo Me confundo siempre porque me pongo a pensar en cosas En otras cosas Y entonces, ya me vengo. A ver, esto Defensa Creo que estos son unas, unas botas Y ahora tengo de defensa 19 Perfecto ya está todo bien. A ver Dios, no recuerdo bien qué más estamos pararme porque lo bueno también de este micrófono que tengo aquí es que me puedo parar y sentar y acostarme en mi cama y ver y seguir jugando mientras estoy acostado en mi cama porque el cable de este micrófono está bastante amplio. ustedes no me ven pero bueno qué se puede hacer y bueno amigos, hemos llegado al final del episodio. Like y comenten, espero que les la dejen de verse. Bueno, ok, ok, qué bueno amigos. Hemos llegado al final del episodio. Espero que les haya gustado. Like y comenten de lo que quieren que hagan en el próximo episodio. Y si también comentar si no, si les ha sucedido lo que les ha sucedido a mí de que no les ha podido entrar en el video para no ya ha llegado el internet para poder subir videos o simplemente entrar a cualquier página que hayan querido pues, Por favor déjenme los comentarios como rayos fue o en el debate como rayos fue que lo solucionaron si no llegaron a solucionar y bueno amigos sin más nada que decir like y comenten que no quiero repetir chao chao